Vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Mendel con los guisantes, pero nosotros lo haremos con una baraja. Mendel seleccionó dos variedades de una raza, bueno, dos razas puras para un carácter, por ejemplo, la forma del guisante, si era rugoso o era liso, o bien, por ejemplo, el color, si era verde o era, o era amarillo. Nosotros más o menos haremos lo mismo. Hemos distinguido dos razas puras, una raza pura, vamos a llamarla de tréboles, y otra raza pura de, de corazones. La información contenida sobre este carácter está en un gen que viene determinado por, por dos cromosomas. Cuando se cruzan estas dos variedades de razas puras, una raza pura homocigótica dominante y otra raza pura homocigótica recesiva, todos, toda la descendencia vemos que es igual fenotípicamente a uno de los progenitores. En este caso, el dominante son los tréboles respecto a los corazones. Entonces, toda la descendencia sería una descendencia heterocigótica, pero los fenotipos vemos que serían corazones híbridos para este carácter.